Hola gente y bienvenidos nuevamente a esta serie sobre Flutter. En el día de hoy vamos a empezar con una serie diferente que la voy a llamar Flutter Tips donde la idea es ir mostrándole en videos mucho más cortitos tips muy puntuales sobre cosas que voy descubriendo sobre Flutter y que me parece importante compartirles porque también les pueden servir a ustedes. La razón para separar esta serie es simplemente que muchas veces tardo unas dos semanas en armar los episodios largos y en el medio encuentro un montón de cosas reútiles que al momento de tener que aplicarlas en el vídeo largo no me puedo parar a explicarlas porque se haría mu muchísimo más largo de lo que ya es. Entonces me pareció importante poder darles estas herramientas que les van a servir para mejorar cómo desarrollan ustedes en Flutter. En el capítulo de hoy vamos a ver un widget que descubrí hace poco mirando de Boring Show en el canal oficial de Flutter que sirve para maquetear antes de hacer la interfaz final como podemos ver acá por ejemplo ya tengo corriendo la aplicación que, en la que estuvimos trabajando en el capítulo pasado pero todavía le faltan cosas y uno muchas veces lo que tiene que hacer al principio es tratar de acomodar lugares donde pueda poner widgets para ir dándose una idea de las proporciones y los tamaños hasta ahora yo lo venía haciendo con containers de colores pero resulta que en Flutter hay un widget especial que se llama Placeholder que sirve para ese fin. En este caso, yo por ejemplo, removí el gráfico y también el ítem. Y lo que voy a querer hacer ahora es construir toda esta interfaz, pero usando Placeholders. Entonces, por ejemplo, donde tenemos el gráfico, nosotros querríamos poner algo que nos muestre cuál es el espacio que va a ocupar el widget. Una forma sería dándole un tamaño a este container y un color, pero es mucho más simple y visual usar el widget Placeholder. Salvamos y ahora sí, este widget nos dibuja una caja con dos líneas cruzadas que nos marca el área que estaría ocupando ese widget. Obviamente yo no quiero que ocupe tanto y tengo varias opciones para darle tamaño. Una sería darle un fallback. Ancho o largo, en este caso yo le quiero decir que si el container es muy grande no pase los 250 puntos y ahí toma el tamaño que yo quiero. Otra forma sería agregarle un padre que le defina su tamaño. En el caso de las listas, yo también acá armé directamente que cada ítem de la lista es un, es un container vacío, por eso acá aparece todos los ítems como pegados, pero podemos reemplazar también cada ítem con un placeholder y decirle que este placeholder va a tener un alto de 70 puntos por ejemplo. De esa forma ya podemos ir dándonos una idea cómo va a quedar la interfaz. Así que ya saben amigos, si en algún momento se encuentran con que están haciendo una interfaz y no están seguros de qué va a ir en cada posición, pero tienen más o menos en la cabeza cómo quieren acomodar las cosas. Pueden usar este widget placeholder para más o menos ubicar las, los elementos en pantalla, darle proporciones a modo de un wireframe y una vez que tengan eso recién empiezan a construir cada subtree de widgets con los detalles que necesiten darles. Espero que les haya gustado el tip, si les gusta que avance me dejan un mensaje y además no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita y compartirlo con sus amigos. Nos vemos la próxima, adiós.